El día de hoy nos llegaron unas sodas de muy muy lejos, Mario. ¿De sí, dónde crees tú? A ver, de dime por China Fíjate que nos llegaron de Japón. Son bebidas japonesas. Más bien dicho, sodas japonesas. Sodas japonesas. Ajá. Como sabían que nosotros somos bien refresqueros o soderos ajá, o como quieran decirnos. Nos enviaron sodas japonesas ajá, ahora. Y gracias, Alex, que nos ajá, las mandó exacto, porque. Mario, es más nos las mandó desde Estados Unidos porque dicen que allá en Estados Unidos más. Ajá, es más fácil encontrar ajá, ese tipo de bebidas. Sinceramente, yo nunca las sé. Me no, yo las había mirado pero de verdad muchísimas gracias Alex por enviarnos sí, estas japonesas sí. japonesa. muchas gracias Alex y sí, pues, <risa> pues vamos a darle mario hay que probarlas hay que probarlas no, no que yo probarlo. incluso no sé uh -huh. ni cómo abrirla Quiero exacto. enseñarles la primera. Vienen con letras japonesas, ahí pueden ver. Sí, traen nombre aquí. Sí, japonés, traen ¿no? nombre japonés. Para ahí, para los que leen japonés, ahí díganos qué dice Exacto. Lo que sí te digo, que sí traen los sabores, pues. Sí, es la ventaja, Mario. No, vienen dibujitos, ¿no? También sí. vienen dibujitos ah, la parte sí, del inglés. Y bueno, la fresita este es como unas moritas azules. Moras azules, exacto. Es lo chido de los japoneses, Mario, que usan mucho como que en las caricaturas. La verdad, no sé cómo... La primera complicación, Mario. No sé cómo abrir esto miren <risa> no es una taparrosca normal como la de México no, es diferente vamos a ver investigar cómo se abre ah, ah fácil tiene ah, un segurito tiene un tipo segurito y ya se jala y listo ah, ya. no más que déjame ver cómo es la tapadera ah nomás está sobrepuesta mm. ah caray qué es un ojo que es esto se chupará no así no sale <risa> si puede. O se abre un agujero, se abre un agujero, se abre así. No, es que no tiene eh, rosca. no sé cómo sea No, No tiene rosca. Okay, no roca. no, no se entonces ¿se abre oh. ¿Se abre con esto? Ah, no lo sé si puede ser así? Vamos a ver. No, pero no creo, ¿verdad? A ver fuerza. No, no es así no, la es tapa. Así. Ahí discúlpenos. De ¿No? nuevo para nosotros, de nuevo. A ah, carajo. Alex, ahí discúlpanos si estamos en el video Somos unos indios. Discúlpenos todos. Vamos a abrir esto. Oh, Fíjate, Dios. no manches, no ah, poder abrir una botella. Aquí, ahí aquí, dice aquí viene, instrucciones. Miren, aquí viene en japonés, Mario, pero no le entiendo. Ah, okay. aquí hay algo. Aquí hay algo. Ah, ah, se rompe la tapadera que trae encima y sale esto. Ah, y de ahí, ahí dice que se tiene sambutas. que poner y zambutir. Vamos a ver, Con eh. Vamos a ver si, sí, a ver si no explota. Una, dos. dos. Oh, está duro, ¿verdad? Sí. <risa> oh, es duro esto. ¿Por qué hacen tan complicado abrir una botella? No Aquí en México Japones. lo más así japonés, ¿verdad? <risa> que se pone y luego se presiona. Oh. Oh, ¡Fuerte, Mario! ¡Fuerte! ¿Y dónde se Mira va? Mira cómo se queda la bolita. El que está la tapita, Mario. ¡Wow! Pero pues bueno, hay que probar ah. primero esa la demora. ¿Huela dulce? Pues sí. ¿Lo pruebo yo primero? Sí, de una vez porque ya tardamos mucho en abrir. <risa> bueno, sí, la vida. Bueno, Sí, incluso la ruedita. No te vayas a comer el pedazo de vidrio nomás, ¿eh? <risa> ¡Wow! ¡Qué rica! ¿Sí? A ver Wow, me, me gustó mucho Viene wow, en México Sabe rico y tiene mucho gas ah, exacto que no tiene tanto dulce No, no es muy dulce la ventaja Se sabe a la mora azul Pero no es una mora azul así Muy dulce como aquí en México Por ejemplo, el caballito Que es una marca mexicana Le echan tiene muchísimo dulce Fíjate que estas bebidas Tienen más gas Que lo que... El sabor Pero sabe rica Sabe como agua mineral Similar mm -hmm. Pero con un poquito De su saborizante mm -hmm, Que es mora, mora azul. azul Pero vamos a ver A ver, ver si todas son iguales. Vamos a ver Vamos a abrir la de fresa Vamos a ver si cierto que sabe a fresa. Ah, Pokémon ahí ahí Pokémon ahí está la esfera del dragón. Ay, ¿qué tal? A ver a ver, a ver qué sabe tú primero. ¿Tú? ¿Está? Fíjate, no cambia mucho el sabor. Sinceramente. Esa, es parecida, yo pienso, ¿no? No ah, mucho, algo mineral. Sinceramente es bien complicado tomarle. Sí, Ven, porque sí. como que el hoyito está muy chiquito. O oh, tan solo que sea como los niños de ah, Verona, sí, no, así sí. completo. Ajá. <risa> <risa> Saben buenas Saben muy parecidas sí saben ricas Pero saben muy parecidas No se les nota mucho el sabor Se nota más como que el gas Ajá Es mucho, mucho gas. gas Vamos a probar, Paul Este que es de melón flower, Dice de melón Ese no, no es de limón, ¿eh? Ahí para los que hablan inglés Ustedes o si lo han tomado Díganos de qué es ¿Ustedes lo han tomado? Los que viven en Estados Unidos ¿Lo han tomado este? Fíjate, Mario Porque sí Qué chido poder viajar a Japón Para probar varias cosas de Japón Así diferentes <risa> Fíjate que no sé por que los asiáticos se les complica la vida En todo, para comer, comen con palillos Para tomar una bebida Es complicada Abrirlo. Abrirlo. Para un mexicano ya vieron Mario sí, es, verdad, es, sí. es muy difícil Es que el mexicano es, es muy práctico no más, nomás, ah, ah, ah, o, o incluso si vienen ya abiertas Las botellas es pues mejor para nosotros ¿Verdad? Pero sí, está es chido, fíjate Están chidas las presentaciones La botella, la verdad, no hay ni una botella parecida no, aquí, aquí en, en México, México no. no hay una botellita es única. es única, tiene su diseño pues Está chido, la neta Y, y es totalmente vidrio oh. Oh. Oh. Oh. Listo. Listo Prueba, prueba no me digas hasta que le tome, porque yo Según es limón, a ver Pues dice melón, ahí dice melón Sabe buena, es la que más me gusta melón, Literal, sabe a melón Mario, pero... ¿Tiene menos gas esta? O... Ajá, sí, tiene menos gas ¿O será porque ya estaba muy batida? Te iba a comentar, Mario, que lo que se me hace raro Es de melón, pero color verde Aquí el melón es color como naranjita Depende, Ajá. pero sí si melón También verde, pero yo pensaba acá, que era de limón Y pues vamos a probar La siguiente que dice que es Orange flower Orange, ¿qué significa Orange? Orange es naranja, Mario. Orange, no es mandarina. A ver, busca un traductor que... Orange es naranja. Seguro. Sí. Seguro. Sí. Ah, bueno. Lo aprendí en los colores de inglés. Pero también... Según. Y silencio. Vamos a ver, vamos a ver, ¿eh? ¿Cómo se escucha? Oh, oh, oh, oh, oh, oh como champán. Como champán. ¿eh? Prueba, prueba, prueba, prueba. Sabe rico, pero sinceramente rico. no les distingo mucho el sabor, saben muy similar todas. Sí, Mario, casi no se le distingue, pero no lo sé. Porque la que más distingue es la anterior que probamos sí, la de melón Sí, Verne, se distingue la bien machín Y la está. de mora azul más o menos Y la de fresa está como la de naranja que acabamos de probar No se sé, distingue sí, mucho el fresa, sabor sí. Pero Mario, ahora va una que nos sorprende Porque sí. no tiene color Y está transparente <risa> y, y luego tiene una caricatura muy reconocida Como en todo el mundo yo pienso Mario Bueno, en México fue muy reconocida Viéndola Mario, la imagen, ¿qué sabor crees que sea? Yo siento que es, es como, como algo así como de bombón, este marshmallow ¿no? Algo similar Puede ser Esta no huele A nada ¿No? Huele a agua ¿Quieres que sea agua mineral? Como pura agua Huele como agua, agua pero Gaseosa uh -huh. A ver pruébalo A ver si tiene sabor Que Si tiene sabor a ver. a ver vamos a ver a qué sabe Deja analizo qué sabor si sí, tiene sabor. No, no es el agua normal. Sí tiene saborizante. No, antes sí, me gustó este. Me gustó, pero no sé a qué sabe. Sí. A ver, Mario, por último. A ver, de estas, tú, Mario, no sé si quieres, ¿gustos probarlas no, antes? No, a mí, sinceramente, sí. A buenas primeras me gustó el verde. Verde. En segundo lugar, sería el, el transparente. En tercer lugar, el azul. En cuarto, el, el naranja. Y en quinto, el rojo. Ok, Mario. Eh, no, eh, naranja no les, primero. vuelas no a la gente. Después, después por, esta. ¿eh? Después, esta. No sé si puedas. Después fresa Y al último la mora azul Así queda el mío, Mario Saludos pues, bueno, para Mario, ustedes Saludos para ustedes Esperemos que les haya gustado el video Dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Y Mario, por favor, vayan a seguirnos a Facebook Que ya queremos llegar a 10,000 ¿Y sí, Mario también a dónde? Verdad. A Instagram Ajá, Aquí van a aparecer todo. las cuentas de Instagram y, Para que vayan a seguirnos Y compartan todos los videos, por favor Y si sí. no han visto algún video Retrocedan y véanlos por favor Nos vemos hasta el siguiente video Fue un nuevo video japonés Mario Quisiéramos estar en Japón para probarlas Pero no nos el presupuesto Así que hasta el siguiente video Hasta la próxima